Tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo si quieres que en estas navidades tu colegio quede colapsado por la nieve Y de esa manera te salvarás de las clases pa yeah, chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy Mister de Neox eh, Antes de nada por favor, o sea, perdonadme porque eh, estas barbas no son normales, ¿vale? O sea, tengo que afeitarme pero bueno, eh, perdonadme por favor Chicos, antes de nada ya quiero deciros que en el vídeo de hoy vamos a ver niños que robaron la tarjeta de crédito de sus padres para comprar pavos en Fortnite Creo que esto va a llegar demasiado lejos, creo que va a haber reacciones que no os esperáis Reventad a like si os mola el vídeo, suscribiros si todavía no formáis parte de la Neox Army Porque chicos, a ver, formar parte de la Neox Army es esencial en la vida Y los de dentro de la Neox Army lo saben hermano Así que chavales, let's go, vamos con el vídeo Recordad que tenéis el sorteo Como en cada vídeo, que podéis conseguir Una skin simplemente dejando un buen like, suscribiéndote Y comentándome debajo en de la sección De los comentarios, cuál es tu ID de Epic Games Una vez hecho ya todo esto, ya estarás participando Y si me sigues en mis redes sociales Twitter e Instagram, estarás teniendo Doble oportunidad, let's go baby Así que chavales, ya sabéis Rápido y sencillo, empezamos Con el vídeo, let's go en primer lugar tenemos a un niño que se le va la cabeza por completo Ha cogido el dinero de la tarjeta de la madre para comprar dinero en PlayStation Vais a ver la reacción de la madre que se vuelve auténticamente descontrolada Le corta los cables de los cascos Vamos, le, lo deja al niño más seco Vais a ver ahora mismo cuál ha sido el pedazo de clip que os tengo preparado You have spent 500 pounds on PlayStation I can't believe you have done this again. You've done this before. My God, what do you mean? Disconnect all this. Disconnect it. What do you mean? <laughs> Disconnect. Oh, I don't know. Oh, no. <gasps> Wait, what are you doing? 500 no, pounds. You spent 500 pounds. Don't even act. No, no, no, no, Where's no. The... That's my headset. You can't. PlayStation, you just got my. My don't. You with you. What do you mean you don't care? You just. How much work do you think you have to do to pay me back that 500? I don't know how much work you have to do to pay me back for just snapping oh, I my headset. Believe it. Snap your headset. Snap your bloody you're headset. You're gonna snap it doing that. Well, I'm going to snap it to the I can't even believe well, it. What are you doing? You're you smart. are so out of all that. You wait till I call your dad. <laughs> Eso te pasa por haber robado dineritos, hombre en segundo lugar tenemos un clip de un niño que ha querido también intentar engañar a sus padres en este caso a su padre al cual le ha robado la tarjeta de crédito del banco para comprarse muchísimos muchísimos muchísimos pavos dentro del juego queréis ver cuál es la reacción del padre mirar esto I'm so All right, I've done this. Oh my flipping gosh. Return to application oh my god Did I just Look at the code V box. Mm. I got a uh, notification in my phone that uh, uh, somebody used used my card to buy a Fortnite. Hmm? Somebody used my ca card. Uh, one sec. I'm about to lose the match. I'm telling you, somebody used my this thing to buy Fortnite. You're telling me 100 pounds in my my credit card. <laughs> that is, No, no, no. It's, it's not a laughing matter. It was Ikena, it was taken. It's not, on my card. No, it was taken. No. Is not, it's no not this, is, this is my card. Why did you take my card, I'm a... No You cannot use my card to buy This, this boy, me. Give me, give me the... no, no, no, no Will you, will you stop again? No. Will you stop it now? Will you stop it now? I'm gonna go mad <laughs> You can't use my card to buy this thing on the game You Are you joking? I wanted Fortnite schemes No, no, no You, you can already turn your money to me just now Put my money back inside of my card or now <laughs> Así que yo flipo con todas las reacciones De verdad no puedo tío En tercer lugar tenemos a otro Niño que también se ha encargado De robarle a su madre Pobrecita el, el trago que tienen que pasar los padres realmente Porque los niños se les va la cabeza O sea, ¿cómo se te ocurre coger la tarjeta de crédito En este caso le roba la tarjeta De crédito a su madre Para volver a meter dinero Dentro del juego de Fortnite Sin permiso Y esperaos porque este clip oh yeah what if i grab a credit card put all the information in and put it back first. you got her first? first i got the first you're gonna get a card dude you're gonna get so much in trouble dude you're gonna buy bugs with the most credit card without her knowing mm -hmm. that's basically what you're doing right now you know she's gonna get mad right you're probably gonna be grounded forever for life till eternity till next year past next year until Mami, escándalo en tu tarjeta para comprar v box ¿La usó? Eh. ¿Una ¿Usaste la tarjeta? Sí. ¿Por qué? Chicos, si os está gustando muchísimo este vídeo, si os lo estáis pasando súper bien, os recuerdo que si lo votáis con un me gusta, estaréis apoyando muchísimo al canal. Y si utilizáis el código MrDeneox en la tienda de Fortnite, cuando vayáis a comprar cualquier objeto, también. Quiero remarcar que hay muchísimos juegos en Epic Games, los cuales puedes apoyarme en todo. Simplemente con que esté dentro de Epic Games, ya puedes utilizar el código MrDeneox para apoyarme. Chicos, vamos con el último clip de hoy... Porque esto se viene calentito, ¿eh? Se viene calentito... El próximo niño le ha vuelto a robar a su madre la tarjeta de crédito. Pero esta vez el niño ha ido un poquito con pies de plomo, ha ido con cuidado porque en primer lugar solo empezó comprando el pase de batalla. Pero parece ser que justo después el niño pensó, vaya, tengo el poder en mis manos ahora mismo, puedo comprarme lo que sea y se gastó, ni más ni menos... Que mil dólares en el juego. I just bought some V-Bucks. Oh, oh, do you see that? Oh, it's got some V-Bucks and everything. Wait, if I go to my locker. <gasps> I'm a spaceman! Ah, new pickaxe! A new loading screen! Oh, no, my mom's gonna kill me. I accidentally just spent... Oh, my God. I accidentally just spent... <laughs> <risa> I say, I just spent on my ¡Familia! Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, no voy a recordaros lo que podéis hacer para apoyarme Porque ya os lo he dicho y no quiero repetirme Así que gente, me despido ya por hoy Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si queréis ver más vídeos así, dejármelo en la sección de los comentarios Porque a mí me divierten muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!